Informate en ecomedios.com seguimos en Twitter arroba ecomedios1220 muy importantes eh, y también por supuesto hacer un análisis breve de la realidad nacional en este sentido me parece que es muy importante señalar dos pronunciamientos que ocurrieron en las últimas horas que eh, se relacionan con la provincia, las provincias de San Juan y de Tucumán realmente es lamentable que siempre que se busque algún atajo eh, para burlar eh, las normas electorales, se emplea la justicia. En este caso, eh, la justicia tanto de Tucumán como de San Juan fallaron, como no podía ser de otra manera, en contra de lo que indican sanos principios constitucionales, en, fa en fallos realmente que son repugnantes al sentido republicano y al sentido democrático. ¿Y por qué digo esto? Lo digo porque tanto en el caso de la provincia de San Juan como en la provincia de Tucumán, en ambos casos lo que se hizo fue burlar la Constitución Federal. Y digo... Esto porque la Corte Suprema de Justicia tuvo que dictar dos medidas cautelares para suspender las elecciones provinciales previstas para el próximo domingo. No son fallos que resuelven definitivamente la cuestión, sino que impiden un hecho consumado que torne ineficaz una decisión judicial posterior. En el caso de Tucumán, la Constitución Provincial prohíbe claramente que el gobernador eh, que Mansur, que es el gobernador, vaya a la reelección porque solo admite una reelección consecutiva y ya lleva un mandato Pero ¿qué es lo que hizo Mansur para sortear ese escollo? Va de candidato a vicegobernador. El Tribunal Superior de la Provincia se limitó a una interpretación literal del artículo 90 de la Constitución Provincial y básicamente se consideró que ante la falta de previsión expresa, debe entenderse que el gobernador ha cumplido dos periodos consecutivos como gobernador y puede postularse a vicegobernador. Esto es nada más y nada menos que el principio de eh, 4x4, pero no me estoy refiriendo a una propaganda de una automotriz ni estoy hablando de las conocidas PICAP que tienen esa denominación. Me estoy refiriendo... Concretamente el modelo que, importándolo de Santa Cruz, recordemos siempre lo que decimos de los Kirchner, el modelo de Río Gallegos lo llevaron a Santa Cruz, y de Santa Cruz, como aquello, aquel viejo forimo futbolero que dice equipo que gana no se toca, lo trasladaron a nivel nacional, porque equipo que gana no se toca. Parece que no le salió finalmente demasiado bien por lo que estamos viendo en estas horas respecto de Cristina. Pero, ¿a qué me refiero cuando está hablando de este tema del modelo 4 por 4 Porque cuando se modificó la Constitución en 1994, se hizo con el sano espíritu de que fueran las reelecciones, no con un espíritu tramposo, sino decir las reelecciones, bueno, no hay reelección de presidente, Tampoco busquemos la argucia de meter presidente y vice, cuestión que hoy me toca ser presidente, soy presidente de vuelta y después digo, no, como dice que no puedo ser reelecto, entonces voy de vicegobernador eh, o de vicepresidente en su caso. El modelo 4x4 era cuatro años Néstor, cuatro años Cristina, cuatro años Néstor, cuatro años Cristina. Claro, lo que pasa es que a veces la biología nos hace alguna traición y la muerte de Néstor Kirchner evidentemente terminó con ese proyecto 4x4 porque se truncó y bueno y después entonces Cristina tuvo que inventar a un títere como Alberto Fernández. Pero volviendo al tema de lo que ocurrió ahí, son burlas que se hacen al sistema electoral. Y la burla tras el sistema electoral son siempre muy peligrosa, porque estamos manoseando eh, a la Constitución, en este caso a la Constitución Provincial, y no nos damos cuenta que atrás la gente esto lo percibe, y por eso es que ese descarguimiento tan grande por la política como pasa en estas horas. Jorge, te eh, quiero disculparme sí. que te interrumpa, está Osvaldo Pérez San conectado y el doctor Alberto Garay también, Perfecto. para que lo sepa bueno, eh, justamente tenemos dos invitados. Eh, bueno, uno es invitado porque uno es uno de los actores principales de este programa. El otro, sí, es el doctor Alberto Araya, que ya le damos la bienvenida, y el doctor Osvaldo Pérez San Martín. Buenas tardes a ambos. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Hola, bueno, ¿cómo tal? Lugar... Muy bien. En primer lugar, felicitarte... Porque evidentemente esto de la provincia de Tucumán, también cautelar, eh, que ha eh, prosperado, y lleva tu eh, sello, porque vos has sido uno de los que Alberto patrocinó esta presentación hecha por el Partido de la Justicia Social, tengo entendido, así se denomina, quien invocó las situaciones. Así fue, sí, junto con el doctor Roberto Toledo, Tucumano, un colega tucumano, que trabajó muchísimo también. Sí, sí, lo sé porque estaba hablando contigo y con él sobre esta cuestión. Y Toledo había trabajado, el doctor, el abogado, había trabajado mucho en esto, estaba atrás la senadora, actual candidata eh, Beatriz Ávila. Beatriz Ávila, y, sí. Exactamente. Y me parece explicaros un poquito más con la, el acompañamiento de Osvaldo Pérez San Martín, a quien le damos también la bienvenida, qué es lo que se resolvió en este caso, lo están hablando de esta manera que se burla la constitución nacional, o en este caso una constitución provincial, con estos atajos de que voy después como eh, vicegobernador, y esto, bueno, es moneda bueno, corriente en muchos lugares del país, ha sido también esto en Santiago del Estero. Y bueno, lo que decía del modelo 4x4 que había implementado los KISSER eh, y que se trucó por la muerte en esto, ¿no? Sí, eh, bueno, voy a tratar de ser casi tan claro como fuiste vos en la introducción. Eh, la constitución de Tucumán permite que el gobernador sea reelecto consecutivamente una vez, es decir puede ejercer dos periodos consecutivos como gobernador. Permite también que el vicegobernador sea reelecto una vez, con lo cual puede ser, puede ocupar la vicegobernación en dos periodos consecutivos. Luego, la constitución dice, el vicegobernador, aun cuando haya ocupado el cargo por dos periodos consecutivos, puede aspirar a la gobernación por dos periodos consecutivos eh, esto lo dice solo del vicegobernador lo que pretendía Mansur es que se leyera en la constitución lo que la constitución no decía que era la situación inversa que el gobernador pudiera presentarse como vicegobernador por dos periodos consecutivos más esto tenía un doble inconveniente primero la constitución no preveía esa posibilidad respecto del gobernador. Y segundo. Que si Pero aclaremos que, diga, que sí, perdón, sí. aclaremos que sí respecto del vicegobernador. Del vicegobernador, exacto. Pero, eh, si, pues, entonces. O sea, te estoy dando el pie para lo que viene ahora tuyo. Y el segundo tema es que si se hubiera permitido o si se permitiera finalmente este tipo de paso de una magistratura a la otra, primero voy dos periodos como vicegobernador, después voy dos periodos como gobernador, después vuelvo dos periodos como vicegobernador, eh, la dupla o el funcionario de los dos que fuera puede quedar en el poder ineterno, lo cual evidentemente está en contra de la regla que subyace a las sentencias que la Corte dictó del 2013 para acá, en el caso de La Rioja, en el caso de Santiago del Estero, en el caso de Río Negro, en el caso de Santa Fe, eh, que dice que el principio republicano que la Constitución manda observar a las provincias por el artículo 5 de la Constitución Nacional exige la alternancia en el cargo. Entonces, si yo consiento un sistema donde el funcionario nunca se va si lo votan. Entonces estoy mancillando el principio republicano porque no va a haber alternancia en el cargo. Eh, el planteo es bastante simple. Eh, pero en, en, en la provincia le habían buscado esta vuelta, inclusive habían conseguido una sentencia del Tribunal Superior eh, firmada por tres de los eh, cinco integrantes, de, de esos tres integrantes, eran eran exfiscales de Estado de la provincia, que habían sido designados por Mansur y creo que uno por, por Alperovich, eh, y eh, esto es lo común en, en la provincia de Tucumán y es bastante común en otras provincias. Eh, los poderes judiciales están cooptados por el poder político de turno, donde se designan amigos, parientes... Eh, mujeres de amigos, mujeres de socios eh, socios, ex socios del estudio esto es lo que el kirchnerismo tanto criticó eh, no sé si, si vos recordás en la corte de Menem acordate el libro de Barbisky hacer la corte cuando berbiski en los 90 escribe el libro a hacer la corte lo que criticaba es que Menem venía a hacer a la corte federal lo mismo que había hecho en la corte de La Rioja ...y nombraba a su socio en el estudio jurídico... a su eh, ...al socio de otro de los funcionarios... suyos ...en la Secretaría de Inteligencia... ...nombraba a toda gente de su propio partido... ...y esto lo criticaba Garbisque en el momento... ...y esto lo criticaba luego el kirchnerismo... ...cuando criticaba la corte de Menem con la corte adicta... ...bueno, en Tucumán esto es lo que se hace... ...como en otras provincias y por eso es que en definitiva se admiten 10.000 propiedades 10 contra la Constitución, en este caso violentando incluso el principio republicano. Alberto, eh, un, un par de preguntas que para clarificar por algunas críticas que se han hecho, y no solamente de sectores kirchneristas. Una es eh, la escasa antelación con que resuelve la Corte a cinco días de de las elecciones lo que obliga a suspender las elecciones, eh, y otra es tiene que ver con un tema técnico, pero que nadie como vos va a poder explicar, que es la competencia originaria en este caso, porque lo normal es que estos planteos lleguen por competencia apelada, es decir, que eh, la acción se inicie en, en, en la provincia, llega hasta el Tribunal Superior, y frente a esa una decisión del Tribunal Superior se puede interpelar un recurso extraordinario federal. En este caso ha sido una acción en competencia originaria. Explico. Eh, primero, eh, acá hay tres juicios eh, iniciados por el Partido de la Justicia Social que fueron a los que yo patrociné. Por un lado, iniciamos una inhibitoria para pedir que el juicio que Mansur había iniciado en la provincia, en la corte de la provincia, contra la provincia, para que se le permitiera presentarse como vicegobernador, clamitará en juicios originarios de la Corte. Y la razón por la cual nosotros pedíamos eso era que todo el fundamento del pedido de Mansur se basaba en derecho constitucional federal o en tratados internacionales. Entonces, cuando la demandada es una provincia y el tema que rige el caso es derecho constitucional federal y derecho convencional internacional, la Corte tiene muchísima jurisprudencia que dice que esto es competencia originaria. Entonces, presentamos primero una inhibitoria para que la Corte le pidiera el caso a la Corte de Tucumán. Al mismo tiempo, cuestionamos cuando salió la sentencia de Tucumán permitiendo que Mansur se presentara por vía de recurso extraordinario. Cuestionamos esa sentencia y está actualmente en la Corte esa sentencia también. Y mente iniciamos otro juicio, en la competencia originaria de la Corte, una acción declarativa contra la provincia, porque la provincia eh, convocó a elecciones con cinco meses y medio de antelación a la entrega del cargo del gobernador al nuevo gobernador que debería ocurrir el 29 de octubre eh, estos cinco meses y medio de antelación van en contra de la letra expresa de la constitución de Tucumán que permite una antelación de dos meses antiguamente era de cuatro meses pero en 2006 se reformó la constitución de la provincia y dijeron cuatro meses es mucho, es un interregno demasiado grande entre el gobierno que viene y el gobierno que se va, eh, genera inestabilidad, hagámoslo de dos meses. Bueno, esta gente eh, pasó por encima de dos meses y la corrieron cinco meses y medio antes. Eh, por lo tanto, había tanto un recurso extraordinario en trámite cuanto el eh, expediente en jurisdicción originaria. Luego, en jurisdicción originaria había dos. Eh, luego, los plazos. Eh, miren, en la provincia eh, la cosa está armada para que fluya eh, en favor de quien tiene el poder y que las impugnaciones que se realicen a los candidatos eh, prácticamente o no se hagan o no quede tiempo útil para hacerlas. ¿Por qué? Porque la lista, las listas, se oficializaron el 19 de abril y la elección era el 14 de mayo. Es decir, no hay ni un mes entre el plazo de oficialización de listas al día de la elección para impugnar candidatos. Enterados nosotros de que se había oficializado la lista con Mansur como vicegobernador, recién ahí nosotros pudimos atacar esta acción. De Mansur y de la provincia, porque recién ahí se exteriorizaba y se oficializaba la voluntad de Mansur de ser candidato a vicegobernador. Presentamos la demanda tres días hábiles después, el 24 de marzo, el lunes 24 de marzo, el de 24 de abril. Ese mismo día, al día siguiente, la Secretaría de Juicios Originarios mandó el expediente a la Procuración General que siempre tiene que dictaminar antes respecto de la competencia de la Corte. La Procuración me volvió el expediente en el día y el 26 de eh, abril el caso comenzó a ser estudiado por la Corte y fue resuelto el 9 de mayo. Es decir, la Corte resolvió este caso, yo les diría en tiempo récord, eh, mucho más rápido que el viejo caso de Santiago del Estero, que la sentencia salió dos días antes de que se realizaran las elecciones. Con lo cual, eh, quien diga que la corte se tomó no sé cuánto tiempo, dicen, es alguien que no conoce el expediente, ¿no? está hablando por boca de ganso, por lo menos en lo que se refiere al, al caso de Tucumán. Oh, está, está muy claro y acá ya en el mes de diciembre creo que había comenzado este, el pedido de una acción declarativa por parte de Mansur ante la Corte Suprema de Justicia de, ante el Superior Tribunal de, de, de la provincia de Tucumán creo que es así, ¿no? sí, en, en octubre en octubre, en octubre. En octubre del año pasado en octubre del año pasado ahora, en muchos casos se dice esto creo que Osvaldo va a compartirlo también que esto es, se llega disparate decir que esto es un derecho humano, el derecho a la reelección. Sí. En eh, estas estupideces que uno escucha a diario, eh, que más allá de que es una bestanía total, eh, ¿qué, ¿qué opinión te merece esto? sí no A mí me parece francamente un disparate. Eh, es decir, eh, yo creo que el, el derecho de eh, presentarse y de aspirar a ser un candidato electivo es un derecho que otorga la constitución, en este caso de Tucumán, en el caso nacional la constitución nacional, que lo tienen eh, todos los eh, ciudadanos que están en condiciones legales de poder y constitucionales en algunos casos de poder aspirar a ser un candidato a algún cargo electivo. Eh, pero en realidad quien impone eh, los límites de los ciudadanos es por un lado la Constitución y por otro lado la ley. Si la Constitución, como en este caso, eh, dice que el vicegobernador puede presentarse para aspirar a ser gobernador, eh, pero no menciona que el gobernador puede hacer lo mismo, es obvio que... No puedo interpretar lo que no está escrito. Es más, eh, en la reforma del 94 de la Constitución Nacional, hablo ahora, eh, como a veces se utilizaban estas interpretaciones disparatadas que buscaban una, una voluntad ficta en el silencio, la Constitución expresamente dice ahora que el silencio de cada Cámara no podrá ser interpretado como un asentimiento ficto de una determinada situación. Eh, esto es lo que buscaba Mansur. No dice que no, eh, no dice que lo puedo hacer, pero no dice que no lo puedo hacer. Cosa que es un disparate, porque además eh, la jurisprudencia de la Corte dice que en temas electorales el método de interpretación siempre es restrictivo Y no solo en temas electorales, sino que cuando se habla de... Eh, atribuciones de los poderes, eh, también el método de interpretación es restrictivo. Con lo cual, seriamente hablando, no hay por dónde eh, aceptar lo que pretendía eh, Masur. Claro, acá, como decía Jorge, eh, muchas veces in, se intenta interpretar, y también en Latinoamérica, no se ha hecho en Bolivia, en muchos otros países, que el derecho a la reelección es un derecho humano y que no se lo puede eh, cercenar. Eh, y como dice Alberto, eh, además eh, la interpretación, una cosa es la interpretación de los derechos, eh, eh, que está en el artículo 19, ¿no? lo que no está prohibido está permitido, pero en el, en el plano de los poderes rige el principio contrario, el principio de especialidad. ¿no? Y, y, y el derecho electoral hay que interpretarlo de esta última forma, Claro que es una limitación a la democracia. Pero hay muchas... Nosotros tenemos una democracia republicana o constitucional que es limitada. Eh, una mayoría no puede hacer cualquier cosa. Para eso existe, a veces la Constitución exige mayorías agravadas. Y aún a veces, ni siquiera por unanimidad se podría hacer algo sin reformar la Constitución. Es una garantía para todos, para, para nuestros derechos, para nuestras libertades, para la correcta organización del de funcionamiento de, de la República. Es decir que la limitación del derecho a la reelección eh, es funcional al, al, al, al pleno desarrollo de, de, de, de una democracia liberal, eh, porque el, la república se basa fundamentalmente en la despersonalización del poder, y sabemos a los abusos que tiende eh, la concentración y la eternización del poder en una sola persona. ¿no? El constitucionalismo nace contra eso, contra la concentración del poder, así que esos argumentos no tienen el menor sentido. Y dejando Pero agregar parece... una cosa más, sí. Osvaldo, eh, para los que les gustan eh, <ríe> la jurisprudencia <ríe> y eh, las opiniones de la Corte Interamericana. Claro, claro. La Corte Interamericana tiene una opinión consultiva que es la número 28 del año 2021, donde sí. expresamente dijo. Eh, concluyo que la habilitación de la reelección indefinida es contraria a los principios de una democracia representativa y por ende a las obligaciones establecidas en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre. Es decir, para aquellos que ven en esto un derecho humano, la propia Corte Interamericana, en una opinión consultiva, le está diciendo no es un derecho humano perpetuarse en el poder. Eso porque justamente es un fin legítimo de los estados evitar que las personas se, se perpetúen en el poder, porque la permanencia, evidentemente, por algún motivo, va a la independencia y la separación de los poderes. Pero la pregunta mía venía por cuando vos hablaste de Santiago del Estero, en un fallo Unión Cívica Radical de hace 10 años, sí, contra claro. Santiago del Estero, hubo, eh, se tuvo la necesidad en ese fallo de plasmar que la prohibición de una elección de cargos ejecutivos que puedan incluir las constituciones provinciales no vulneran la constitución nacional y ni la convención americana de derechos humanos o sea que este es lo mismo que no, no se sé, mira se me ocurre decir que el, una ley que de de, sale por el este y se pone por el oeste porque son cosas que, que la verdad que, que solamente en nuestro país pasan, de que lo evidente tenga que ser plasmado en, una, en un fallo o en una ley ¿sí? además jorge perdóname la incoherencia de ellos y la, el cinismo, porque hace pocos años en Río Negro el Frente de Todos planteó claro. una acción dada por el actual Ministro de Justicia, Soria, para impedir la reelección del gobernador. Y entonces que atentaron contra la democracia por lo que dicen ahora. Así fue, efectivamente. La verdad ha sido muy claro y queríamos tener tu palabra con Osvaldo, tu, eh, querido Alberto, porque evidentemente... Eh, bueno, llevaste adelante este juicio juntamente con el colega tucumano Roberto Toledo eh, pero queríamos eh, conocer de primera mano la opinión de tuyo bueno, muchísimas gracias muchísimas, por Muchísimas no, gracias, vos Jorge ¿eh? y Osvaldo también y Osvaldo, gracias, gracias, somos, gracias, Alberto, somos gracias. socios Alberto, somos socios en este programa Alberto es eh, <ríe> verdad <ríe> bueno, un abrazo grande Alberto querido abrazo y gracias Gracias. Y nosotros nos vamos a una pausa, creo, por la hora. Eh, y, y, y, por supuesto, Cosvaldo pues, va a seguir conmigo, ¿no es cierto? Acá, acá sigo, acá sigo. Eh, por vía remota, pero estoy. Bueno, yo también estoy por vía remota, te quiero decir. <risa> o sea que los dos estamos trabajando eh, aprovechando estas, estas comodidades que nos da la tecnología. Bueno, vamos a una pausa, ¿no? Y cuando volvamos más entre ustedes y nosotros con algún otro tema seguramente de actualidad. Gracias. Vamos la radio.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 no hay dengue. Intendencia Menéndez. Informate en ecomedios.com. Seguimos en Facebook. Ecomedios Live. Escribanos en tu ciudad. Nuestro consejo es prevenir problemas.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 se sucedieron una serie de hechos, el, quizás el más paradigmático es la quiebra del Exman Brothers, y lo señalo como más paradigmático porque seis meses antes de que el queda Brothers quiera, los reguladores y las calificadoras de riesgo decían que el Lexman Brothers era un banco, un banco solvente, y quizás Argentina no lo vivió tan fuerte porque estamos lejos de los flujos financieros,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 Parece ser que una oportunidad, esto lo repitió Macri, que Fabio Kiesler le dijo, los diputados que asuman el 10 de diciembre del 23 van a tener que tener el maldito contador muy activo, porque en pocas horas van a tener que votar una cantidad inconmensurable de leyes Se lo escuché varias veces encima, Macri, eh, como un consejo que había dado vos. Así es. Pues, bueno. Con esto me despido. Me un abrazo el... grande. Gracias también. Y ahora con nuestro último invitado, que no lo estábamos dejando afuera, que es eh, Gustavo Noriega, ¿no? No, basán Perdón, Gustavo Bazán. ¿Qué tal? ¿Qué? Buenas tardes, ¿cómo andan? ¿Qué tal, Gustavo? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te vas? ¿Qué tal? ¿Qué dicen? Gracias por llamar, por supuesto, ¿eh? como suele decir este otro conocido este entrevistado radial. <risa> ¿Qué? ¿Qué tal? ¿Qué? Osvaldo. Sí, no, eh, quedan pocos minutos, así que apelo a tu capacidad de síntesis. No hay ningún eh, problema, Osvaldo. Son Son muchos los temas, bueno, estuvimos hablando de lo de la corte, del populismo. Sí, claro, etc. me imagino, vamos, me imagino. Vamos a los bifes ahora. Sí. <risa> la situación económica, eh, sabemos claramente que es mala, pero... Claramente eh, son los bifes eso, claramente son los bifes. <risa>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 Totalmente de acuerdo, Gustavo. Totalmente no, no, de acuerdo. No, no, Uno puede tener no. más simpatía por Juntos por el Cambio y por el Crisabur, por, por, por, por, en caso mío. Pero realmente... Eh, eh, está no bien que falta, falta, falta, falta el cierre de listas, las fórmulas. Recordemos que el, el actual presidente fue informado, a, a, creo que en mayo, ¿no? Fue en esa época, sí. creo.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 de que seguimos trabajando, muy consustanciados, lo de siempre, nada, nada que nos sorprenda. La, la mala la mala noticia igual, la, igual, ha sonado el gong. El gong ha sonado, pero, el, ha sonado el, pero, las 7 de la, la día, tarde, ahí está, las 7 no de la tarde viene, la hora que te no la a de partida al mundo campañales Muchas gracias. <ríe> Ovaldo, Ovaldo, Gustavo, <ríe> un abrazo, Gustavo, un abrazo no grande. Osvaldo eh. y Gustavo, no se olviden de algo, siempre está okay. el Voyage House presente, siempre listo. Thank <laughs> you.